Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte y en la lección del día de hoy te voy a enseñar a enmascarar imágenes y texto con la herramienta de marco dentro de Adobe Photoshop que por cierto, esta herramienta está presente desde la versión 2019 la tienes aquí en la parte derecha y esta herramienta se divide en dos, en marco y en elíptico vamos a elegir el elíptico y con clic y arrastrar la vamos a colocar sobre la parte de la imagen que estás viendo ahí si quieres reposicionarla, presiona la barra espaciadora, ok y luego las sueltas, ahora estoy haciendo esto, clic y arrastrando para tener ese marco presente, con el marco seleccionado te va a hacer aquí archivo, vamos a elegir pegar incrustado, ya tengo la imagen seleccionada y voy a dar clic en colocar, automáticamente va a respetar el marco y el tamaño de la imagen para que se pueda enmascarar, ahora voy a cambiar de herramienta, voy a elegir la segunda, Clic y arrastro. No lo olvides que también puedes presionar la barra espaciadora. Y una vez que está ahí seleccionada, lo que vas a hacer es irte a un nuevo documento, elegir la herramienta de mover, ¿ok? clic y arrastro para colocarla dentro del nuevo documento, simplemente consultarla. Si te fijas bien en el panel de capas, lo que tienes que hacer es esto. Mira, clic y arrastras para que se pueda activar o se pueda incorporar dentro de la imagen dentro de, esta, dentro de este marco, que ¿okay? es algo muy bonito. Y con la herramienta de mover también, Puedes reposicionar la imagen como quieras. Eso está medio tenebroso. En la parte inferior ya tengo una imagen previamente seleccionada. Con un clic, tanto en la imagen o aquí en el panel de capas, vas a activar la herramienta de marco. Archivo. Vamos a elegir Colocar enlazado. Y vamos a cambiar de imagen por una que está aquí y simplemente clic en Colocar. Y automáticamente la va a reemplazar. Hay otra parte muy chévere que también puedes hacerlo dentro de una imagen y es aquí. Poniendo control J para duplicar la capa, voy a ocultar la capa inferior. Eliges cualquiera de los dos marcos, clic y arrastrar. Esperas unos segundos y automáticamente se va a marcar. Y para hacerlo con texto, que también es súper chévere, eliges la herramienta o la capa de texto, das clic derecho y pones la opción que dice convertir en marco. Damos clic en OK. La imagen que está por debajo, clic y arrastras para incorporarla dentro de la máscara. Te recuerdo que, wow. Esto lo puedes mover con la herramienta de mover dentro de Adobe Photoshop. ¿Qué tal te pareció esta lección? ¿Si ¿Sí sabías el manejo de esta herramienta? Pues si no, déjalo en la caja de comentarios, suscríbete a este canal, activa la campanita, regálanos un pulgar arriba y te espero en la siguiente lección. Chao.